Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, chicos, y hoy tenemos eh, una replay que nos envía el Munias. Aquí una partida de tier 10, 9 y 8 con IS4-279, Bachat, Leopard. Él está con su Leopard 1, eh, Fate 1 de tier 9. Y aquí al lado tenemos una S100, IS4, Leopard, eh, TBP. Bueno, T95, T95, 704. Scorpion, Charriotter, eh, está pareja la partida Tal vez al tener un 279 Puede ser que de este lado está un poquito más eh, un poquito más mejor Podríamos decirlo así eh, el coquero ahí de animales suerte Animales, eh, animales... Sueltos era Animales salvajes, bueno no me acuerdo Animales sueltos creo que era Hay un crack el chabón, eh, bueno, vamos a ver La verdad es que voy a ir reaccionando Porque la verdad es que no la vi en la replay No tengo ni idea de qué va eh, estamos aquí, Erlenberg, ¿verdad? Sí, Erlenberg. Bien, acá el Muña, mira, se pone esta poción bastante rara para mí. No soy de ponerme nunca en esta poción. Gracias, Muña, por mostrarme una nueva. una nueva posición. Eh, es una batalla de encuentro, ¿bien? Es asalto. Asalto, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, piensen que el Leopard se puede usar de manera pasiva. Es un gran sniper. Justo se la llega a invocar ahí al charioter y le disparan obviamente, lo, lo detectan. Hay algo por allá atrás seguramente que Muña no está detectando seguramente. Eh, bien, bueno, pegó un tirito, 551 y decide retirarse. Decide irse. No sé a dónde irá. Me gustaría... Saber... Ah, la zona ahí. Ahí puedes pegar. Si sí, pasa. Bueno, no hace falta que pase. Vos tranquilamente se la vas a clavar. 451. Excelente estas posiciones. Aprendan esto, chicos. Las posiciones... O sea, yo lo estoy aprendiendo con ustedes. Perfecto. Se lo está farmeando. Al T26 y al Patriot. Y le va a clavar uno más. Ya está, ya está. Le pegaron dos tiros y se dice en el mismo lugar... Mal, mal por tu parte, brother. El T-95, a ver. Mm, no tiene jodido. Va a esperar a que se ponga de costado, ¿no? Supongo. Está contra el Phase One. El face 1 si torretea zafa, si no. Están los dos T-95 ahí. Uf. Decide pegarle al Centurion, lo más sencillo. Tenés el IS-4 en el frontal, entra como mea. Como... Difícil, difícil ese tiro complicado ahí se apuró un poquito ahí cuánto lleva 2081 boludo un toque de partida ah. centurion está ahí está. entra vaya más o menos al tanque entra seguro es que están mirá fíjate están todos eh, fuera del rango de este. Munia, qué mala leche, debe estar puteando ahí, Munia, seguro, boludo. Munia, déjame en los comentarios, pero si no estabas puteando, pégame el palo, boludo. Porque si hubiese pegado esos tiros. Ten aquí como 4000, boludo, más o menos. Bueno, ahí está el T95 abajo, a ver si le entra. Muy troll, sí, bueno, le entró, mira, justo. Eso es lo que tienen los jugadores de T95. No se, no se mueven, ¿no? O sea, dejan que le pegues en el lugar eh, fácil, por decirlo. Bueno, tampoco es fácil, pero es bastante troll ese tanque. Bueno, ahí le dice que va a ayudar al Phase One. Fíjense que el Bachat ya dio la vuelta, o sea, está re tranquilo. Está analizando ahí con el mapa grande, el mapa abierto, por decirlo así. Qué raro que vaya por ese lado y no por atrás de ellos, ¿no? O sea... Tal vez para tener una posibilidad de escapar. Si se le lanza alguno. Ay, qué rico lo tenés ahí. ah no lo puedo traquear igual. Estaba buena esa. Pensé que iba a ir por el otro lado. Por atrás, digamos. Por atrás del T95 que está atrás de ellos. El Carnarvon está más preocupado por aquel lado que por este. Saben que Munia está acá. Mirá todos los cazas que están en... En D9, chabón. para pará. pará. Voy a poner un segundo en pausa. Mira lo que es eso. Buah. Vamos con la cámara de Munia. Ahí le va a clavar un tiro seguro. Sí, sí, pues. Porque... El en Action X está empecinado a querer pegar. Y no sería el lugar porque te están farmeando de lateral, bro. O sea... Vete de ahí. ¿Ves? Yo... Ahí se dicho eso. Ahí el T95 se calentó. Dijo... Este Munia me tiene la bola llena. Ah, no, pero mira, Sabe que están todos los cazas, que... Nah, es que es imposible, boludo. Tiene toda la cobertura del mundo. Ah, le disparó ya Tiger no le entró. No le entró, o sea, no, no fue el tiro al tanque. Ahora sí. ya Tiger le entra todo. De lateral, angulado, de frente, de costado, le entra todo, boludo. Esa, mirá la cualidad del Leopard, lo que recarga, boludo. Es una bestialidad. Encima lo tiene equipado con... Equipamiento... Uh, se le lanza el IS-4 full vida. Ah, igual ah, reparó la oruga. Si le rompe la oruga de nuevo, cagó. Muy buena, espectacular. Es un crack, boludo. Ya está. Dedicate a la rueda de atrás. Listo. Te lo has farmeado, brother. La rueda de atrás. La rueda de tractora No tiene nada que hacer, bro. Mira que el otro quedó indefenso, boludo. Qué feo cuando te hacen eso, boludo. Ah, ya está. Eso lo aprendí de, de jugadores como este, boludo. Hacer esas cosas. No me sale siempre, pero trato de hacerlo, boludo. ¿Te Antes me quedaba con una bronca cuando me hacían eso. Tenés que tener mucho cuidado de reparar contra este tipo de jugadores, boludo. Porque te, te, te farmean así de una. 7721... El 2 está FK. Eh, 8004. Queda el Lío para uno. El E100, el TBP, el T95 el canón. O sea, quedan tanques todavía. Quedan cañones por bajar. Ahí está el TBP. Un tirito. Bienvenido. Sos pollo. El canón en que trata, trata de huir. Perfecto. Monia, me gustaría hacerte una pregunta, boludo. Me lo dejas en los comentarios, porfa. Si. Si usás la retícula del servidor O si usás eh, La retícula del juego, digamos O retícula... Uff, L100, boludo L100 está allá atrás L100 está en, en K2, boludo Ah, se salvó 9670 más 956 de asistido, boludo Ahí arriba una copulita. Listo. Fuiste, bro. Thank you. Thank yous. Siete kills, 9900 de daño, bol Este es un animal, bol. Es imposible, bol Y va a buscar eh, alguno de los dos. Vas o a tener cuidado porque el Leopard, si está bien escondido, te va a ver antes que vos lo veas a él. ¿verdad? Y encima no se, no se asoma nadie. Todos los cazas están atrás como... Ahí va el IS-4, mira ahí va el IS-4, a ver si lo puede chino comunista. A ver si Muña puede aprovechar de que el IS-4 le va a detectar algo. Hay que ver si lo detecta, ¿no? Porque un leopard detrás de un arbusto con haciendo los 15 metros podido que lo vean. Un pesado, ¿no? Por lo menos a distancia. El E100. ¿Qué hace un E100 ahí, bro? Full vida. ¿Qué hace un E100 Faltando un minuto, y pensá que no se fue ahora. O sea, tuvo toda la partida ahí, me la juego. Me la juego porque si no, no, no llegas a retroceder sin que te vean. Qué mal usado naciende, bro. Por favor. Es un top tier, boludo, contra tier 8. Ahí, ahí le das, le ahí va. 428, 10.300. El para está retocado A ver si Muña se puede salvar de que lo mate. Igual tiene el cañón chico, no tiene el cañón grande ¿eh? Un tiro se banca no listo Paró Siempre las orugas. Ah, se lo sacan Quería pegar al otro que tenía más, más HP Este Muña no, no deja nada de libre al azar 11313. bro 11.313 más 1.158 son eh, 12.470, boludo, de combinado ¡Ah! Este muño es un animal 8 kills, boludo, tremendo, tremendo Bueno, vamos a poner un poquito de pausa Y vamos a pasar a ver los resultados de la, de la partida Bueno, acá estamos con los resultados, chicos A ver qué, qué les parece Fueron, entonces, eh, 11.313 más 1158, 230 de rebote y 8 kills. Eh, bueno, acá está todo lo que, todo lo que le pegó: T95, al Patriota, al Kernarbon, al Siena, al Centurion, al chat Tiger, eh, al IS-2, eh, al Auriga, el Canon, en chat Panzer, el TBP, el IS-4 y el T95. Eh, bueno, acá están los resultados: el puntaje, el daño hecho, 11300, el segundo 3100, 2590, el 279. Eh, 2500 de aquel lado, el, el Carles eh, con 3800, el E100 2694. Ninguna kill. El señor Tiox con el TDP 2379 y ese 4600. Y el resto, pero fíjense la diferencia que hay, boludo. Es que 4x3 es 12. Por poco no cuadruplica el daño del segundo de, la, de los Waffler a Panzer 4. Pero bueno, amigos, acá está el reporte detallado. Perdió en total 67.000 créditos eh, con cuenta Premium, eh, haciendo 11.000 de daño. Bueno, chicos, eh, acá tiene lo que sacó: Top Gun, eh, sacó francotirador, de eh, eh, gran calibre. La Radley Walters, eh, otorgado por destruir eh, a jugadores a nivel 5 o superior por destruir 8 o 9 vehículos enemigos en una batalla. Muy difícil sacar esta Radley Walters. Duelista, eh, matón, pero es la traducción incorrecta, no me acuerdo cómo era. hueso creo que era algo así. Juego por efecto, eh, disparar a matar, creo que era. Y la maestría, obviamente. 11.300 de daño. si no saca la maestría, eh, estamos en el horno. Bueno amigos, gracias por haber visto esta replay, espero que les haya gustado, que les haya servido las posiciones y cómo jugó Muña para más o menos desenvolverse e intentar hacer en cierta forma algo de lo que hace él. Así que bueno chicos, nos vemos en el próximo video. Chau chau.